No lo olvides, Koji. Cuando gane esta carrera, tendrás que bañarte. ¡De ninguna manera! ¡Tu lengua es como una lija muy rara! Lo siento, amigo. La única forma de librarte de ello es venciéndome. Y eso no está pasando. Bueno, si gano, tienes que comerte ese pimiento picante de dragón que encontré. <risa> ¡De barber la boca! No si me refresco con un poco de esto. ¡No, no! ¡Espera! ¡Ah! ¡Wow! ¿Tu pájaro puede correr sobre el agua? ¡Claro que puede! ¡Tal como lo planea! Tal como lo planeé. Eh, gracias por la ayuda. ¿Eh? Te veo en la línea de meta. ¿Quieres jugar así, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Eres un tramposo. Así que he vuelto a ganar, ¿verdad? Sigue soñando, Don Limpio. ¡Ven aquí! ¡Para, para! ¡Vamos, ya vale! Los gorilas han sido asegurados. ¿Eh? Avanzad al siguiente vuelo. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Van gorilas? Escáner completado. No se encontraron datos de Don Clipio! Se acabó el baño. ¿Qué? No. Todavía necesitas. Oh. oh. Cuanto más grandes son, más grande es la explosión. ¿Preparado para esto?